Eduardo Rodríguez Belcé que me deja la presidencia y nuestros movimientos sociales obreros, campesinos, indígenas hemos garantizado la estabilidad política 2006 hasta 10 de noviembre de este año Entonces esos grupos lamentablemente usaron primero el racismo usaron la religión para discriminación, oraban para hacer odiar. Sería largo comentarles. Del racismo pasaron al fascismo. ¿En qué consiste el fascismo? Quemar la casa de los dirigentes nuestros, de autoridades, hacer renunciar, quema de instituciones. ...del Estado como de los tribunales departamentales... ...a partir del 21 de octubre... ...después de que ganamos las elecciones... ...en las elecciones... ...y la primera vuelta ganamos... ...hay un informe de la OEA... ...ahora me están informando... ...hay dos o tres informes... ...de instituciones... ...organismos... ...que, tienen, que son muy expertos... ...en tema... ...de evaluación...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 Repito nuevamente, otras informaciones nos están llegando, que no es que Evo ni Gobierno o, o Bolivia contratado automáticamente, van investigando sobre las elecciones del 20 de octubre de este año. El fondo de este conflicto político, nuevamente quiero ratificar, digo ratificar porque hemos conversado con algunos de ustedes entrevistas exclusivas para su medios de comunicación nuestro mayor delito es haber nacionalizado los recursos naturales que nuestro proyecto político de liberación liberación política ideológica, programática, social y cultural y sobre todo económica ha demostrado que hay otra vía de, para resolver nuestros problemas económicos el desarrollo de nuestro pueblo que los momentos sociales el momento indígena acompañado por supuesto con profesores patriotas bolivianos que Bolivia no es como antes y quiero decirles con mucha sinceridad con absoluta transparencia cuando yo era niño de la escuela mis profesores me hacían cantar Lamento Boliviano cuando estaba en colegio me hacían leer Pueblo Enfermo ahí están los autores y después de conciencia social, política ideológica con mucho con mucha decepción escuchaba cuando empezaba el modelo neoliberal 1985 Víctor Paz Estenssoro qué decía Bolivia se nos muere y para que Bolivia no se muera, muera privatización, privatización servicios básicos, un negocio privado salud, educación, servicio y no, en, y no un derecho tenemos profundas diferencias de carácter ideológico programático y ese modelo duró de 85 a 2005, 20 años estoy convencido que el pueblo organizado es tan sabio las políticas económicas, programas sociales las reivindicaciones por nuestra dignidad, por nuestra identidad vienen de la lucha de los movimientos sociales y ahí decidimos como mandato, mandato, mandato nacionalizar nuestros recursos naturales y en ese mandato que nos hemos dado cuenta como fuerzas sociales, con el poder sindical, con el poder comunal, con el poder social, no podíamos nacionalizar. Era importante gestar un movimiento político. El MAS y PCP es un movimiento político. Gestamos este movimiento político para llegar al gobierno y después cumplir con el pedido clamoroso del pueblo boliviano que era cambiar la matriz económica de Bolivia. Nacionalizamos, Primero los hidrocarburos. Y quiero decirles, en los 20 años, 20 años de gobierno neoliberales, ¿cuánto es la renta petrolera? Apenas 3 mil millones de dólares. Del 2006, primero de mayo, nacionalizados los hidrocarburos. Al diciembre del 2018, año pasado, renta petrolera, 38 mil millones de dólares. El pueblo no estaba equivocado y cumplir con el pueblo, con ese mandato, con ese, ese pedido, y ahí viene la redistribución de la riqueza para reducir la pobreza. Ese programa, esas políticas, los proyectos que han permitido a Bolivia desarrollarse, demostrar a América y al mundo que también otra vía de solución es el camino, eso no nos perdona. Esa es una conspiración interna y externa. Los quienes no aceptan... ...estas políticas económicas... ...y sobre todo después de nacionalizar... ...estamos empezando a industrializar... ...algunos productos que se importaba ...y estamos exportando. Les cuento, hermanos de la prensa... ...cuando llegamos al gobierno... Solo se exportaba gas natural y el 100% de GLP se importaba, yo no lo podía entender primero instalamos una planta separadora de líquidos en Santiago Cruz, otro en Tarija a partir de ese momento primero ya no importamos ya estamos exportando GLP a los países vecinos un poco pero fundamentalmente a Paraguay el 90% del mercado de GLP de Paraguay bolivia exporta bolivia mantiene cuando llegamos al gobierno 100% de fertilizantes importaba ahora primero cubriendo el mercado estamos exportando a brasil 350 mil toneladas al año al margen de otros países estamos preparados para exportar energía nuestro plan era que bolivia como es el centro de sudamérica sea el centro energético de de América, Sudamérica en especial. Y les cuento, cuando llegamos al gobierno, la demanda interna apenas eran 750 megavatios, toda Bolivia. ¿Y cuánto se generaba? Poco más de 800 megavatios. De la generación de energía y el mercado interno estaban casi tas con tas. El año pasado, ¿cuánto llegamos? de la demanda entera, 1.500 megavatios en este momento ¿cuánto nos generando? 3.200 megavatios generando ya esto está en proceso de instalación por eso dijimos compartir lo poco que tenemos y exportando energía a los países vecinos ya estaba en construcción el tanque eléctrico de alta tensión hacia Argentina, al norte argentino para vender energía tenemos que vender este año y empezar con más de 100 megavatios los meses pasados, Brasil nos ha pedido cerca de 100 megavatios de emergencia. Y normalmente quiero decirles, podemos hablar de programa en programa, lamentablemente, quienes no comparten estas políticas nacionalistas, que el Estado invierte acompañado por el sector privado porque somos de una economía plural, también acompañado para algunos sectores asociativos, cooperativas, entiendo perfectamente, pero el Estado, en cabeza de inversión y con buena administración, con nuevos profesionales, nos damos cuenta que Bolivia tiene mucho futuro, que Bolivia se mueve. Eso no nos perdona, pero sobre todo el tema litio. Antes estaba privatizado, hemos recuperado, hemos nacionalizado. Hemos empezado cero, como decimos términos populares. Primero las plantas o oh, empezar en laboratorios. Pequeñas plantas, pilotos, carbonato de, de litio, cloruro de potasio, baterías de litio. Año pasado terminamos la gran industria de... Cloruro de potasio, septiembre inauguramos, de septiembre hasta diciembre exportamos 15 mil toneladas de cloruro de potasio. En la planta piloto de batería de perdón, carbonato de litio, este año están produciendo 400 toneladas. Además de eso, el próximo año está terminada la gran industria de carbonato de litio. ...para producir 300 toneladas al año. Estado a Estado, inversión con otras reservas internacionales. Y un plan con rumbo al Bicentenario, inclusive hasta el 2030... ...tomando en cuenta la agenda de Naciones Unidas. 41 plantas en tema litio. 14 plantas, solamente litio, hidróxido de litio, plant, las plantas um, de batería de litio con mercado garantizado mediante Alemania y Europa. Otras plantas son para insumos y otras plantas para sus productos como alimento y medicamento. Yo sigo convencido. Hay algunos gobiernos, tal vez, que siempre quieren adueñarse de la materia prima, no nos perdona porque el Estado industrializa esos recursos naturales para atender esa demanda internacional, porque de acá a poco tiempo, seguramente el tema energético va a ser importante, así como el tema de alimento. Los hermanos prensa, es una conspiración, no solamente interna, sino externa, a estas políticas, que en los movimientos sociales del pueblo, pueblo gobernándonos, nosotros mismos hemos demostrado, hemos demostrado que Bolivia tiene un futuro, y que Bolivia no se muere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 30 muertos a bala. He pedido nuevamente mediante ustedes cómo pacificar, cómo encontrar este diálogo, saluda el esfuerzo de algunos miembros de las Naciones Unidas, miembros de Europa, Iglesia, y quisiera que allí, pues primero que se den todas las garantías a nuestras autoridades. Me duele mucho que ministras, ministros, exministras, exministros, autoridades, gerentes, presidentes de nuestras empresas, de nuestras industrias, por culpa de Evo, perseguido sin ningún proceso, detenciones, amenazas. Aunque ya los conoz yo conozco esa situación porque desde 1800 o para 1989 todos los presidentes me procesaron de sedición, sedición, conspiración ahora otra vez me informan que ya estoy en una demanda de conspiración puedan hacerlo y siento que les he ganado a todos porque nunca hemos conspirado sí si hemos luchado por las reivindicaciones del pueblo boliviano hay nueva generación de dirigentes, de autoridades que no han vivido lo que hemos vivido en tiempos neoliberales un poquito escuchaba en tiempos de dictaduras militares, la es verdad eso, pero ahora se dan cuenta el pueblo boliviano y el mundo entero está viendo cómo es dar una, un golpe de Estado que gobierna la derecha matando a mis hermanos, a las fuerzas armadas, la policía, no se equivoquen. Entiendo perfectamente, hay algunos oficiales, qué porcentaje será... ¿qué porcentaje será Pero no comparten esta forma de cómo humillar y matar al pueblo no entiendo y allí parecía ser que muchos medios de comunicación es como estarían con anestesia no informan no sé cómo, cómo se me dejan algunos medios de comunicación pero pese a esa situación habrán siempre hermanas y hermanos que diga la verdad que informe la verdad y queremos que esa información llegue al mundo entero nuevamente, ante ustedes un llamado a como todos a pacificar Bolivia y que no hayan muertos seis sí, pueblos movilizados, entiendo perfectamente pacíficamente por la vida, por la democracia y los militantes militantes por la patria Quiero decirles, hermanas y hermanos, a mí me duele mucho, no porque llevo hasta aquí, claro, muertos, heridos, duele mucho lo que con mucho esfuerzo hemos construido Bolivia, hemos hecho crecer Bolivia económicamente, hemos bajado la pobreza, ahora se lo están destrozando. Largo sería comentar las políticas, la austeridad que hemos implementado. Junto a mis dirigentes, ex-dirigentes siempre digo, nosotros hemos llegado al gobierno, pues no por la plata, sino por la patria Puede demostrar eso? Se, no duele ese esfuerzo, compromiso con los movimientos sociales y ahora destrocen y sin respetar las elecciones nuestro delito al margen de las políticas económicas, sociales implementadas que hay grupos que no aceptan que los indios, los movimientos sociales pueden ser gobierno Lamento mucho, escuché algunos que dicen, nosotros hemos estudiado para dominar y mandar a los indios. Yo pensé que había terminado eso, pero renace después de tantos años, racismo, fascismo, golpismo, para destrozar Bolivia. Como siempre, las mentiras no duran. Nuestra experiencia, los abuelos nos enseñan en las comunidades campesinas, la mentira tiene pata corta. Estoy convencido de eso. Mis pues, hermanas y hermanos, nuevamente agradecer por la por esta conferencia. Podemos responder algunas preguntas importantes, si tienen algunas preocupaciones o algunos comentarios. No sé pues, podía. Las palabras del señor Evo Morales, Realizando pasaremos a la ronda de preguntas. Eh, les agradeceremos que den su nombre y el medio de donde provienen, por favor. Buenos días, Eliana Gillet de la Agencia Sputnik. ¿Qué papel, le, qué responsabilidad le cabe al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en esta situación, señor Evo, y si ha tenido contacto con algunos de los integrantes del MAS que continúan en Bolivia, que bueno, la, sobre todo los integrantes de la asamblea legislativa? Segundo, de dónde? Segundo. Ah, a ver, en este golpe de estado. Usted sabe muy bien, primero, al golpe civil de la derecha se suma la policía. Y el domingo de la madrugada, 10 de noviembre, la OEA nos informa que ya tienen informe preliminar sobre auditoría electoral. Quiero decirle, aquí está mi canciller. Sabe muy bien que la madrugada, quién sabe sería importante, más tarde pueda ampliar, si algunos quieren ampliar esta información. La Cancillería, la Cancillería, con la OEA acordaron que recién el día martes de esa semana, 12, tenían que dar el informe oficial de la auditoría. Inclusive pidieron verbalmente, no van a poder terminar el martes 12, sino el 13. Algunos que acompañaron a algunos países como Argentina, Paraguay, México, ¿qué dijeron? Que sorpresivamente la voy a tener informe preliminar para el domingo de la madrugada. Si pasamos en qué consiste. No era el informe en base a los documentos, la parte técnica, jurídica, hemos visto que era una acción política largo serie de comentarios. ¿Qué quiero decirles? Es decir, Luis Almagro y la OEA se suma a este golpe de Estado. Yo dije al canciller, entonces, mediante la persona que estaba en contacto de la OEA, que estaba en Estados Unidos, dije, quiero hablar con Luis Almagro a las 2 de la mañana, al día domingo 10 no se dejó comunicarse finalmente dije al canciller comuníqueme con lo que está en contacto me comunicó yo lo dije en presencia del canciller entonces el ministro de justicia Héctor Arce si usted saca este informe van a incendiar Bolivia y va a haber tantos muertos paren ese informe, revisen bien era un informe unilateral además de la OEA y no sin tomar en cuenta los acompañamientos repito nuevamente, nuevamente vino de Argentina, de Paraguay, de México, España, no todo en cuenta, y cómo qué, el último, el penúltimo en sumarse al golpe de Estado ha sido Luis Almagro, repito nuevamente, ahora nos están dando otros informes que hemos ganado la primera vuelta, y por eso hemos decidido hacer esta auditoría conformando una convención de la verdad. Ojalá otras instituciones expertas puedan sumarse para demostrar cómo OEA se suma al golpe de Estado. Evidentemente a mí me llaman muchos compañeros, no solamente a nuestros asambleístas, diputados, senadores, movimientos sociales, me informan, aquí nos estamos organizando, escuché por ahí algunas autoridades del gobierno de facto, ahí yo estoy organizando, yo soy dirigente sindical. Para tomar decisiones, sean marchas, corte de caminos o huelgas de hambre, se deciden ampliados en reuniones. Entonces, ¿qué reunión puede hacer desde aquí? Son acusaciones para decir que Evo está agitando y que no sé, yo saludo a los elementos sociales movilizados contra el golpe de Estado movilizaciones pacíficas, escuché decir, entre ellos los campesinos se metieron bala, Si ¿Sí podía creer eso? ¿No? Hay una reacción, el año 1979, comenzó la escuchaba por los medios de comunicación, frente al golpe de estado de un Coronel, ¿qué decían los medios de comunicación? Todavía tenía 18, 19 años, decía... La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Catario, decreta, en ese momento, chicos todavía, ¿cómo campesinos van a decretar? Yo tenía en la mente que solamente el Estado podía decretar, no entendía, soy sincero, no tengo nada que mentir. La decreta, ¿va? Decreta bloqueo de caminos, paro general indefinido contra el golpe de Estado de Natuchwich estaba asustaba con decreto bloqueo de caminos y la prensa informa, estaba en la comunidad campesina de Orinoca y han cortado caminos, zanjas bloqueo dura dos semanas se rendió el golpe de estado del dictador Huiz. ahora me informan por ejemplo, me informaron ayer ha habido un gran cabildo en Tarija decidieron bloqueo de caminos solamente escuchen información, me informan, me llaman, a veces llorando, que vuelva, y quiero decir algo compañeros de la prensa, desde el norte nos informan, que Estados Unidos no quiere que vuelva a Bolivia, igualmente expresaron en Bolivia, la derecha golpista, la derecha masacradora. no puede volver a Bolivia, y están pidiendo, a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, que no me va alvalevo. Me hace recordar mis tiempos, están pidiendo a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, a la Unión Europea, que no me va alvalevo. Me hace recordar mis tiempos de diputado. Cuando era diputado me expulsaron del Congreso del 2002. Me expulsaron, no, no es que me quitaron mi inmunidad. Otros el movimiento campesino automáticamente se movilizaron para protestar contra mi expulsión. No era el golpe de Estado, era golpe a Evo. Por entonces apenas teníamos cuatro diputados de nuestro movimiento político. Ahora la historia se repite, después de 2002, 2019, me expulsan de Bolivia. Y también muchos sectores sociales, pero a la cabeza del movimiento campesino indígena, respeto al pueblo alteño, pues la teña, mi admiración se moviliza automáticamente, en algunas zonas sin dirigente, pueblo, pidiendo la restitución de la democracia, pidiendo que no haya más masacres, más muertos, y sabe por qué automáticamente el pueblo, el elemento campesino indígena, originario de otros sectores se moviliza, saben que con la derecha se va a acabar todos los programas sociales. En su proyecto Con su plan de gobierno Que planteaban Por ejemplo Hay que Suprimir Programas sociales Que no dan renta al Estado Hemos creado un programa llamado, llamado Bolivia cambia Construir escuelas Sistema de agua potable Claro, eso nunca va a dar renta al Estado Y saben los compañeros y ese programa también por eso se moviliza, no solamente en defensa de la democracia, pero también los proyectos sociales, programas sociales, y sobre todo una reacción para evitar las nuevas privatizaciones a nuestros recursos naturales. Sí, hola. Eh, buenos días, señor Morales. Eh, Jacobo García del periódico El País. Tiene, sé que ha dicho que no puede volver, pero ¿tiene intención de volver a Bolivia? ¿Hay algún plan? ¿Tiene algo pensado para regresar? Y ayer usted en una entrevista de las que daba estos días apuntaba la posibilidad de llegar y terminar su gobierno e incluso gestionar una, una, una transición en una, hacia, un, hacia unas nuevas elecciones, hacia un nuevo gobierno. ¿Eso es una propuesta unilateral suya? ¿Está consensuada? con otras eh, fuerzas de la oposición, ha hablado este plan con, con alguien desde dentro de Bolivia. Quisiera saber que me explicara un poquito mejor esta, esta posición. Muchas gracias. ¿Quién no quisiera volver? Se si me había, ayudaría a usted, me ayudaría a usted, me acompaña para entrar. No soy corrupto, no tengo ningún proceso. Si quieren procesar por sedición, es una cuestión política. No tengo por qué ser fuera de Bolivia pero lamento mucho por decisiones políticas internas y externas no permitan no quieren que vuelva a Bolivia y quieren que sepa mi pueblo boliviano el segundo si la asamblea no ha rechazado mi renuncia sí soy el presidente y además de eso soy presidente electo que he ganado en la primera vuelta y no tengo nada que ocultar eso ahora por razones Sociales, justamente para que no hayan muertos, decir y, Si no me quieren ser candidato en las en nuevas elecciones, ningún problema No hago ningún problema Evidentemente algunos Mis ministros que eran, se comunican, sugieren Siempre es difícil consensuar, pero lo más antes posible Estoy seguro que pueda aportar en la pacificación Porque me conozco a mis compañeros del campo Conozco a mis compañeros, sectores movilizados. Entonces, el retorno no solamente es una cuestión personal, sino también con temas de pacificación. Aunque quiero decirles, me llegaron alguna información, que se hable con Evo fuera de Bolivia. ¿Por qué fuera de Bolivia? No sea ningún delincuente para estar fuera de Bolivia negociando con, con algunas Autoridades de, de facto o no de facto, o con los mediadores. Me pido a los facilitadores de mediadores que me permitan entrar allá. Estamos dispuestos a ir al diálogo. ¿Cómo organizan? Buenos días. Soy Elizabeth Malkin del periódico New York Times. Um, quisiera. Eh, Quisiera pedirle si puede hablar un poco acerca de las negociaciones de su salida los días 11 y 12 de noviembre. Um, según información, uh, había una, un acuerdo eh, en que usted podía salir con, con seguridad a cambio de una, un gobierno de transición pero después uh, los, eh, los diputados demás no llegaron. Eh. ¿Quería usted, uh, si podría usted explicar qué pasó en las negociaciones los días um, 11 y 12, por favor? gracias Primero, no, no había ninguna negociación. Durante la última semana de mi presidencia, yo convoqué públicamente una reunión con todos los partidos que han obtenido asambleístas nacionales para la nueva gestión 2025 por supuesto nosotros primero, segundo la Comunidad Ciudadana partido demócrata cristiana y un partido también llamado demócrata rechazaron el diálogo el domingo de la mañana, dije: todo por Bolivia todo para evitar hechos de sangre vamos a las nuevas elecciones con el nuevo tribunal supremo electoral con nuevos actores políticos y sin Evo Morales además de eso yo solo me pregunto, entre paréntesis, ¿por qué tanto miedo al Evo? todos deben preguntarse ¿por qué tanto miedo al Evo? miedo al indio no tengo por qué ocultar mi formación, yo no tengo ninguna formación académica he vivido en la pobreza sé ¿sí? cómo se vive y en otros intereses que nunca más habían hay nuevos niños como Evo. Familias como la familia de Evo. Les una vez más, yo llegué a la presencia por la patria, no por la plata. Políticas de austeridad que hemos implementado. Me ha permitido llegar a la presencia, la verdad y la honestidad. Nadie puede cuestionarme estos valores que vienen de la familia, de la comunidad indígena originaria de Orinoca. Nadie puede cuestionarme. Entonces no había ninguna negociación, yo planteé, para que no hayan más agresiones, ese racismo, ese fascismo, quema de viviendas. Quemaron la casa de mi hermana, un día antes del sábado. Ninguna negociación. Pero si fuera Evo, fuera Álvaro, nuestro vicepresidente, decimos, bueno, para que no sigan quemando más casas de nuestras autoridades, gobernadores, diputados, alcaldes, para que no haya sigan camas de nuestros dirigentes nacionales amenazando a quemar a su esposa, a su hija. Si no hablas contra el Evo, se quema su casa. Si no renuncias a tu cargo, quemamos tu casa. Por eso hemos renunciado. Y no había ninguna negociación. Quiero que sepa, claro, por mandato constitucional, si Evo renuncia, el que asume sucesión constitucional corresponde al vicepresidente. Si el vicepresidente también renuncia, corresponde al, al, al presidente, de los senadores. Si él es de renuncia de mí, presidente de la Cámara de Diputados. Aquí no se respetó la asociación constitucional porque la señora que está de presidenta de facto era segundo vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Eso no está en la Constitución. Pero también quiero que sepan, entre el 9 y 10 el 11, el 9 cuando llegaba a una reunión regional en la zona del trópico de Cochabamba, un oficial... ...oficial de la seguridad me dice... ...Presi... ...tengo estas... ...mensajes... ...y llamadas telefónicas... ...el mensaje que decían... ...que le entregan a Evo... ellos van a operar... ...y como en la primera conferencia decía... ...le he dicho por teléfono... ...te van a dar 50... ...palos grandes... ...¿qué es esos 50 palos grandes?... ...50 mil dólares... ...a cambio de que entreguen... ...ese grupos... ...y el día domingo... ...eso era el sábado... 9 de noviembre, el domingo 10, lunes 11, sería largo comentarles en detalle cómo se atentaba contra la vida. Yo no quería abandonar para nada. Entiendo perfectamente a algunos dirigentes sindicales, algunas autoridades. Aquí primero hay que salvar la vida, después vienen las cosas. En mi vida pensar es patria muerte. Pero entendía a mis dirigentes, entendía a mis autoridades, abandonar todo por salvar vida. Pero ahora... La opinión del pueblo boliviano va cambiando, porque no avisa tanto, como decían, ¿no? sobre nuestro proceso, sobre las elecciones, será otra responsabilidad. Entonces, quiero decirles, no ha habido ninguna negociación, jamás podía negociar, ¿no? y, y eso sí, dejamos todo por la vida la presidencia. Buenos días, presidente. A su lado izquierdo. Felizmente está a mi izquierda. Eduardo Bienvenido. Martínez, corresponsal de Telesur. Presidente, yo tengo varias preguntas. Primero, eh, hemos recibido información de que la Cámara de Senadores recibió ya el proyecto de ley excepcional y transitoria que convoca elecciones nacionales y subnacionales, y según el reglamento ya esta fue remitida a la Comisión de Constitución. De este modo ya pareciera que inicia un proceso oficial de transición y de convocatoria a un proceso electoral esa es la primera pregunta que tengo cuál sería su postura frente a este hecho el segundo es eh, el día de ayer la Fiscalía Boliviana admitió una denuncia en su contra que contiene 10 delitos entre ellos el de terrorismo también cuál va a ser la situación que usted va a enfrentar ante este hecho y qué probabilidades tiene de que este procedimiento eh, siga adelante. La tercera tiene que ver con el mensaje que usted le envía al pueblo movilizado y que ahora mismo está amenazado por toda esta violencia en su contra y como usted lo ha mencionado también ya ha provocado pues casi 30 personas muertas. Y por otro lado también, y la última, eh, ¿cuál es el papel que juega en este momento la llamada eh, comunidad internacional? que pareciera no está observando de manera objetiva lo que está ocurriendo en territorio boliviano con todas estas masacres de las cuales nosotros hemos reportado gracias si la vía de solución es nuevas no elecciones seguramente la asamblea va a consensuar un proyecto de ley que permita nuevas elecciones aunque sigue convencido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 Parecía ser que esa historia de los décadas 70-80 se repite en Bolivia. Pero no me opongo. Si la solución es nuevas elecciones, es bienvenido. Y se si tiene que viabilizar la Asamblea, mejor. Porque escuchamos por los medios de comunicación que querían garantizar nuevas elecciones por decreto. Eso también está en contra de la Constitución. Eh, segundo, no tengo información ¿no? que la Fiscalía admite sí. sabía que ayer me demandaron por servicioso, por terrorista bueno, esa es una historia de tiempo de la dictadura pues, conozco muy bien repito nuevamente desde el 89, Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora eh, Gonzalo Sánchez Lozada Hugo Bancel Suárez, Tutu Quiroga Carlos de Mesa todos los presidentes me procesaron de terrorista, de sedicioso, de asesino, de narcotraficante Pero nunca Nunca demostraron Me han detenido, me han confinado, me han torturado Conoce esa larga historia eh, Los fiscales que admiten, se han admitido ¿Qué argumentos tendrán para demostrar? Eh, vamos a defenderlo en todo caso Pero quiero también que sepan por constitución, a un presidente o expresidente, solo pueden procesar mediante juicio de responsabilidades. No soy abogado, no soy jurista, pero me informaron antes, como también hace unos días, estaba llamando a algunos expertos juristas. Si va a juicio de responsabilidades por cualquier cargo, se si tiene el proceso, sentencia, recién pueden detenerme. Esta será otra forma de cómo no respetar la Constitución, no respetar las normas correspondientes. Estoy hablando de un presidente o un expresidente. Um, claro, el pueblo está movilizado, resistiendo. Eh, será la tarea de, de ellos, cómo se organizan, que se movilizan, se recaba información. También quiero ser sincero, Quién sabe, estando allá, como, como no estoy en función como presidente, tengo ganas de pregarme a estas marchas pacíficas. Ustedes saben que soy experto en, en marchar y marchar todo por, por Bolivia. Todo por las reivindicaciones regionales, sectoriales. Nosotros no solamente marchamos por una reivindicación sectorial, que es la zona del trópico o la región de Cochabamba. Siempre los movimientos sociales, a la cabeza del central obrero marchamos por Bolivia. Quiero decirles, si uno, sea dirigente, sindical, o político, solo reivindicaría reivindicación de un sector, una región, nunca sería presidente. Yo aprendí con mis compañeros una lucha por Bolivia, una lucha por la patria, una lucha por la igualdad, por la justicia. Y esa es mi experiencia. Pero aquí estoy como, como arrestado, no, perdón, estamos en libertad, pero... Yo estoy acostumbrado a estar desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana de cada día, las 7 días de la semana ese es el trabajo por la patria eso extraño ¿no? extraño eso y, y esperamos que organismos internacionales nos permitan volver y quiero decir, voy a volver allá, quiero que sepan a mis compañeros no será inmediato, hay tantas formas de volver, voy a volver espero que nos garanticen la vida ¿No? Solo espero eso. No tengo ningún miedo de tantas amenazas, amedrentamientos, ya conocemos esa historia. Pero cuando se trata por la patria, por la igualdad, por la justicia, todos hacemos este esfuerzo para estar con el pueblo boliviano. Finalmente esperamos la comunidad internacional pueda aportar, ¿no? conozco a personalidades, instituciones esperamos que no sea como la OEA por si acaso OEA golpista de verdad no, no entiendo algún momento eh, pienso que si no hay que cerrar la OEA por lo menos hay que cambiar de nombre en vez de que se llame Organización de Estados Americanos debe llamarse Organización de Estados del Norte y no de América eso es la OEA yo pienso que las instituciones, organismos internacionales, deben estar fundamentalmente con los más humildes. Esta lucha es de ricos y pobres. Ese es la, el problema que estamos enfrentando. Esa lucha es de movimientos sociales con grupos que históricamente ostentaron el poder político, el poder económico. Y no aceptan que los indios, que los movimientos sociales, obreros, campesinos, habían quitado ese poder político y hemos demostrado cómo se gobierna. Eso no nos acepta, eso no nos perdona. No nos perdonaron. Pero también estoy seguro con esa pequeña experiencia sindical, ahora de lucha electoral, que en cualquier momento, pueblo democráticamente, como siempre, vamos a recuperar el poder político. Muchas gracias. Escuchábamos recién entonces a Evo Morales desde México, ha reunido a la prensa para bueno dar sus declaraciones públicas respecto de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Y claro, pegado a la declaración de la presidenta autoproclamada Janine Áñez, que ha dicho que es posible que convoque elecciones para las próximas horas. Vamos a repasar algunas de las principales declaraciones del mandato.